Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy, que es lunes, después de ese importante, como que duramos mucho en esta pausa, José. Después de ese importante. Se durmió, José. ¿Eh? Se durmió, sí, Eduardo José. Sí. Después de importante ah, no. participación de. Nuestro amigo Emanuel Tejada, invitado por Ezequiel González, tocando este tema sumamente importante. Yo quiero recordarle que si usted quiere disfrutar del mejor pollo al carbón que se vende en toda esta región, pues yo le invito a visitar Master Pollo. Master Pollo que está aquí en la carretera de San Francisco, en Agua, en Huiza y en la avenida Presidente Antonio Zumán Fernández, salida a Santo Domingo. El mejor pollo al carbón, el mejor asado, en el mejor ambiente, un ambiente puramente familiar, es lo que usted va a disfrutar aquí. En Master Pollo, además de que el mejor karaoke de cada fin de semana se le ofrece Master Pollo. El vehículo, el que se ajusta a su medida y necesidad, con o sin dinero, recuerda que está aquí en Auto Franklin. Auto Franklin es el parque vehicular más grande de toda esta región. Estamos ubicados en la carretera San Francisco-Nago, entrada a Las Guarnas, con financiamiento disponible siempre y atenciones personalizadas de su presidente Franklin. Pérez, Auto Franklin, mayor variedad, al mejor precio. Sergio Antonio Romero Pérez. Bueno, señores, lo, la, desgraciadamente, o gracias a Dios, tenemos temas eh, políticos siempre que tocar. Y una de las cosas que en el, al final de la semana se quedó Pero ya ahí no hablado de religión. No, miren, no, no, porque los padres eh, minimizaron esas, ese tipo de declaraciones y se cogieron el fin de semana, y gracias a Dios que nos dieron un respiro y un descanso eh, para los padres pero miren por dónde anda la oposición de, de este país por eso que yo le, le he dicho que al PLD le queda mucho gobierno ahí porque oye cómo anda la oposición yo pensé que era un meme cuando yo oí eso aunque nosotros lo, lo hemos discutido aquí en varias ocasiones y, y, y vimos y hemos visto eso que eh, la unión entre la oposición y, y, el, y el gobierno es una unión prácticamente idéntica a la que puede tener cualquier partido, el comité político que está dividido en dos, con los leonelistas, con los danilistas. Asimismo, el PLD eh, se ha encargado de tener sus aliados, los diferentes partidos, en la oposición. O sea, la oposición eh, está en un en un punto tan privilegiado pero tan, tan tan, son tan brutos políticamente lamentablemente se lo voy a decir así crudo y, y claro que un partido que ahora mismo el partido de la liberación dominicana tiene dos facciones ¡buah! dos corte transversal, ahí no hay duda y difícil eso es difícil esas dos facciones eh, se planteen la negociación muy difícil mejor, se avecinan vientos huracanados de ya eh, tener el eh, eh, Danilo Iser ya tienes ya su, su, su candidato, viene con su candidato contra Leonel eso, eso, el que no cree eso es porque no vive en República Dominicana ya por ahí se, se dice que un secretario que un ministro eh, va a renunciar para eh, dedicarse a, a su a, una, a la campaña política o sea, ya estamos viendo pero la oposición se hace cada vez más bruta porque yo pensé que digo vuelvo y digo, yo pensé que era un meme eso que yo le voy, voy a leer donde dice que donde dice el, el oye, un, un, uno de los principales opositores del gobierno de la Luz Medina y, de y del PLD que es el, el ingeniero Hipólito Mejía Domínguez, es presidente de la República, uno de los aspirantes a la, a la, a la precandidatura del partido de la, del PRM, el Partido Revolucionario Moderno, dice o está de acuerdo con que se habilite, con que se haga una reforma para habilitar a Danilo Medina en el 2024. Dime, ¿qué ganas tú? Tú con esa declaración. ¿Qué ganas el PRD con esa declaración? Simplemente lo que gana es que el pueblo diga: Ah, no, esto es lo mismo. Vamos a seguir aquí para uno, venir, para uno saltar al vacío de nuevo, como lo hicimos en el, hace, hace, en el 2014 o 15. ¿Cuál es el Hipólito? 2006, una hora así. Para saltar al vacío mejor, no quedamos con este. Eso es lo que va a pensar el país cuando ve que una oposición, una oposición habla de esa manera, cuando una oposición plantea cosas de esa manera. La oposición de, en este país no le ha sacado un punto, ni siquiera un punto le ha sacado de ventaja o ha aumentado en su popularidad con esa debacle que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, con esa división que tiene el Partido de la revelación Dominicana, con esa con esa pugna que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, no le ha sacado un solo punto por encima. Es más, es más yo, te lo, me atrevo, yo, me, yo me atrevo a pensar que en las elecciones pasadas, fue el, un 33, un 34, por ahí, ¿verdad?, que cogieron. Yo, así sea, si arman una encuesta ahora mismo, el PRM no llega a 25. Si no, mira, una encuesta ahora mismo no llega a 25. Y esa es la oposición que tiene el país. Una oposición a, a, que en vez de hacer oposición política, es aliado al Partido de la Liberación Dominicana. Qué pena debe de pues, Mira, cuando tú señalas... Eh... De que, que, que no se no... va a sumar, de que se va a sumar, no, eso mueve, no, porque con a Hipólito Sergio Romero, ya eso de Hipólito, eso es, eh, pasa, o debiera pasar desapercibido. Pero mira, no, es un relajo, porque estamos hablando de, pre, de un precandidato, estamos hablando del papá, pero, de la presidenta de ese partido. Pero de Hipólito. De la vicepresidenta de ese partido, pero, de secretaria. Pero, pero sí. ¿Eh? Eh, claro, porque esa es, la, esa es, la, o sea, esa es la posición de Hipólito, es esa. Eso, ¿eh? Entonces, mira, se lo contó de que, por ejemplo, se suma un nuevo aspirante más, en horas ya ahora se sí, está vale. a la espera de que en cualquier momento ya el ministro eh, de obras públicas, Gonzalo Castillo pues renuncia a esta función con el objetivo de eh, emprender ya su propio proyecto político y optar eh, en, la como candidato eh, por el pero la precandidatura, ser precandidato y optar por ser el candidato en la primaria abierta que se ya aproximan dentro del del PLT eh, y parece ser Gonzalo Castillo va a ser uno más porque lo hizo, renunció a su función Domínguez Brito renunció a su función su amigo Mocano, Amarante Baré eh, y ahora lo hace ahora se espera que lo haga Gonzalo Castillo con esos fines mientras tanto Andrés Navarro, eh, sí, André Navarro también renunció a su función de Ministro de Educación con el objetivo de construir su nuevo proyecto que ya de paso son los únicos dos que se quedaron eh, trabajando eh, dentro de su propio proyecto, Domínguez Brito sí. y Andrés Navarro. Los otros habían desistido y sorpresivamente cuando ya oficialmente anuncia el presidente de la República que no va a optar por la elección en este periodo, pues se intentaron reactivarse de nuevo. A tal punto, señor Romero, que recientemente, hace unos días, eh, anunciaron el apoyo, 22 senadores sí. anuncian el apoyo a Reinaldo eh, Pared eh, Pérez que no sabemos, sale la razón porque de todos, de todos, yo creo que el que menos posibilidad tuviera de que sí. sea tomado en cuenta, por muchas razones, sí. por el Presidente de la República, ni por el mismo partido a nivel interno, es Reinaldo Paredes. Pero lo que te quiero decir es que mientras eh, el país se desenvuelve en, esos, eh, en esas discusiones y en esos asuntos, mientras tanto veo que el magnate, llamado, verdad, delincuente internacional John McCarthy. Per per sí, perseguido por la por los Correcto, Estados Unidos. eso era lo que se decía, supuestamente de aquí se deportó después de haber confirmado que estaba que no tenía ninguna ningún problema judicial en los Estados Unidos de Norteamérica. El asunto es que el pasado sábado, tengo entendido, fue deportado hacia Inglaterra. Después de no haber pasado nada aquí, sí, no, entonces, claro. fue atrapado con un arsenal, entró de manera ilegal con un grupo, o sea, eso no con significa un nada. Ahí, con o sea, un grupo internacional, porque o sea, había eso, un alemán, no, de todas las naciones. Eso no significa nada. Uh -huh. Eso es ningún delito en la República Dominicana. No. Eso no hay razón para someterlo. Es hay nada. que darle las gracias que nos sí, visitó. Pero peor aún, Sergio Antonio, no, peor aún es que estando él ya en Inglaterra. Él amenaza al país, uh -huh. amenaza al que país si con, claro, con destruir el turismo en la República Dominicana si le tocan un pelo a los perros de su lo... propiedad que están aquí en la República Dominicana bajo la custodia en este, uh -huh. ahora mismo sobre los abogados, sobre quienes fueron sus abogados en el proceso que le enfrentó aquí. Oye, qué amenaza. Entonces, eso me dice a mí, me hago una pregunta y me gustaría que el, me respondieran las autoridades es que nuestro turismo es tan vulnerable es tan débil e y eso no es cierto o sea, hay una pregunta no, no, que yo no me la puedo responder no, no, no. Claro, no es cierto claro. porque en la medida que pasa el tiempo y hay que reconocer eso si hay una, una, una vía eh, una de las áreas donde nosotros cada día somos más fuertes claro está también por claro. el mismo trabajo que se ha hecho en, ese, en esa área, en el área del Mira. turismo en el país pues eso es imposible ahora bien lo que me llama la atención es serio que después de este señor Así he visto en los medios que han llamado, como delincuente internacional. Sí, sí, no que lo... Así lo han llamado. Sí. O sea, que sea capaz primero de que aquí lo deportan sin ningún tipo de problema. O sea, vamos, eh, eh, vamos a mandarlo para que sea otro país que se, que se, que se chupe esa nacahuita, como dice el doctor eh, sí. Burner Santos. Sin embargo, entonces, después que él está en, desde allá, entonces él amenaza el país con que si le tocan. Algún, un pelo a los perros de su propiedad, no amenaza con que, mira, que, mira que pasa, con el, el intentar L que se vaya al suelo, destruir para, el turismo en la República Dominicana. Para ilustrar un poquito a los, a los televidentes, el señor John McAfee es el creador del, famo del más famoso antivirus, antivirus eh, que existe, que es el McAfee. Eh, es un experto cibernauta, un, un, un experto en informática. Y recuerden que el turismo a nivel mundial se vende más por la web, se ven, tiene una... una eh, la publicidad eh, a nivel de, la, de las redes eh, y eso es importantísimo. Y él simplemente como un conocedor de eso podría crear un tipo de... de hasta de, de, de, de bioinformático... Para el afectar el turismo y la información. No de, ahora bien, eh, se lo está describiendo a Joe sí. Mira cómo lo está describiendo. El creador, ¿verdad? Sí, ¿no? sí, no, tipo, tipo no es bruto. Pero ese mismo, no claro que no. Este no. mismo fue el que entró al país. Claro, yate, como sin nada. ¿Verdad? Con cinco que no, seis. Es que Estados armas. Unidos ya. El Estados Unidos tenía una, un warning para él. O sea, ya. Porque él había amenazado a los Entonces, Estados Unidos también. Cinco, no sé cuántas. Un arsenal de armas en su yate llegó por aquí, por Puerto Plata. ¿Verdad? Y una, una cantidad de dinero que no declaró entró al país. Yo no sé si eso es ilegal. Ah, no. no. Sé si eso a lo tú para que tú veas. ¿eh? A lo tú. No, si eso es ilegal porque en cuatro días que duró detenido una, ya fue deportado a Inglaterra. Una pregunta. ¿lo quieres hacer? ¿Pon, pon, a tú o sea, para que tú veas. que cualquiera, eh, cualquiera lo puede hacer porque si él lo hizo y en cuatro días ya estaba en Inglaterra lo si deportaron. ¿Te acuerdas de porque... Guinaldo? tan de tiempo Paco, así mismo. Ah, te dan, te... porque no te... se podía... La razón por la que no se podía someter... Me gustaría oír la opinión... ...de un experto en la materia... Yo lo que sé es que el individuo es un individuo peligroso... ...porque tiene la información... ...es un individuo que puede manipular la información... ...así que... este señor... ...debió ser... Eh, ...aplicarse de todo el peso de la ley aquí obligatoriamente... ser en otro orden dice... Domínguez Brito... ...que... ...el único... ...que unifica al PLD este porque él tiene porque él así de por él tiene no está hablando sobre porque no él tiene, porque él, si tú oye no, si tú no, unificas no, porque él, tú me caes bien a mí y le caes bien al otro si, ¿sí, él, ¿sí él, o no? Si, pero, que lo único que unifica porque él tiene la mayoría en el, en el en la Comité base eh, del partido excusa no no no se compara con Leonel Fernando oh, okay. Él está hablando del trabajo y la estructura que él ha creado dentro del PLD, porque él dice que en toda la estructura del gobierno él tiene eh, eh, representantes. Lo que si tú lo comparas con los demás, te va a decir a ti que es cierto lo que él está diciendo. No, y Además, él ¿Sí? fue el que menos hirió a Leonel. Entonces, eh, sí, pero pues, no solamente porque hirió no Leonel porque Leonel no, no o sea, sabía todo de él, él. Él, él. Lo, que, nunca, te quiero, él nunca una lo que te quiero decir muy... es que, que, que él. A él se mantuvo, eso lo decíamos ahorita, junto con Andrés Navarro, se mantuvo neutral, trabajando. neutral y trabajando. Porque, por ejemplo, yo sí, te voy a decir cierto. algo. Gonzalo Castillo no, ese tipo tiene muchas ventajas, todas las ventaja. Más ahora, que ahora, no, no. Cuando tú dices más que todito, es porque todavía pudiera tener el apoyo de Danilo. No, ese, no, no, no, no ese, yo te voy a decir no, por qué. Te voy a decir por, la por qué. La única, mi desde mi punto de vista, la única, digo yo, uh -huh. mi, mi punto de vista, la única ventaja que no es mala que pudiera tener ante los demás Gonzalo Castillo es la del presidente de la República porque están 24/7 juntos y por, una, sí, y por sí, sí, sí, pero... ahora ahora en política en política hay que tener estructura para tu poder eh, soñar en política el que no tiene estructura política no va para ningún lado mira y cuando hablo de estructura política me refiero al trabajo al trabajo que ha hecho ¿Y qué habría haciendo Domínguez Brito y el mismo, eh, con, eh, ¿cómo se llama? Tu amigo de educación. Eh, tu André Navarro, candidato, Andrés André Navarro. Navarro, sí, sí, ¿Pues? sí. Mira, mira, yo creo que eh, tú tienes la razón ahí. Pero en política también hay lo que se llama herencia política. Sí, sí. Eso, Espérate, el liderazgo no se está Espérate, ese, Ajá. el liderazgo no se está Que no. no. Lo, oye, ¿tú crees? Si el Estado se dedica a, Gonzale, a Gonzalo Castillo, es el candidato. Sí, por eso no es el liderazgo. Oye, no, no, si no el, el liderazgo. Se dedica, claro. Si el Estado se dedica. Si el Estado se dedica. Pero dice, oye gente. lo que te voy a decir, Víctor, es que ya la, el, la, la ideología, el, el, el líder, no existe. Existen las carteras. Existe lo que... Lo que pueden sacar beneficio en eso. Ya no existe el líder, es decir, que, que el líder habla y lo siguen de manera. Un Peña Gómez, un Joaquín Balaguer, un Juan Bosch. No es la cartera que habla. Y te voy a dejar eso ahí. Cuando vayan a un sitio, ¿tú sabes cuál, a quién conocen aquí en el país, la cara que conocen en este país? ¿A dónde se.? ¿Dónde.? se inaugura una escuela, donde se inaugura una talvia, donde se inaugura un qué sé yo, está la cara de Gonzalo Castillo te, y la oye y la gente lo que ve, es lo que hacen. Pero te, no de decir, pero te acabo de decir que la ventaja que yo veo que tiene Gonzalo Castillo, es aparte del apoyo ah, del presidente, es que está 24-7 con el presidente. Si pues, los otros... Ahora, lo que él no se acaba, él, ya en, en, en las próximas horas, ya él va a definir si realmente eh, eh, se va a decidir por optar e ir también dentro de, eh, eh, hacer precandidato de candidato dentro del, del PLD, que va a ser que adelantaron, adelantaron la reunión del Comité Central. Amigo, ¿Eh? el, que, el que Danilo que los señales, es ese. El... En el Comité Central van a poner, no, no, que van, a leva, van a levantar la mano... Por, por más que pre, brinque y los precandidatos deben de contar con el 33%. Oye, 800, por más que brinquen y salte, El apoyo en el Comité Central para El que para va, el -candidato. que Danilo señale. Aunque, ¿Y como tú, dice y, Víctor, y, es y, difícil y inflar que, y, una candidatura de un momento a otro, pero el ¿y tú Estado crees, puede. ¿Y tú crees que Danilo se va a inclinar por el último? Que salga al ruedo. Mira, yo te voy a decir la verdad. mis tres candidatos, que yo creo que es ahí que está, y eso se va a definir en esta semana, Próximas declaraciones se va a definir Primero, Gonzalo Castillo Segundo eh, Andrés Navarro Y para mí, Domínguez Brito No es elegible por, por Aunque es uno de los que Más mérito tiene desde el punto de vista Político Y que, tiene, y que ha sido probado O sea, ha sido probado en, en los sitios Que ha estado, se ha manejado Con cierta pulcritud y que no tiene no tiene señalizaciones graves eh, Pasando por el tren gubernamental ¿Tú me entiendes? Porque los otros es muy bueno eh, Navarro pasó por, por dos una, una Por una cartera que lo catapultó Y pasó por otra cartera Que solamente lo pudo desacreditar el que entró Después nadie ve, ve, vio Ni demostraron más otra cosa Ahora bien En esta semana Se va a definir De ello el que tenga más saliva de ellos, que va eh, no, a comer más hada, Porque Danil, el que señaló Domi, Danilo, le gana a Lionel. Se va a repetir. No, porque Danilo no lo va a señalar. Se va a repetir no sé la frase de Danilo el que es Lionel. Por el que Danilo se inclina, porque Danilo, sí. Danilo no lo va a señalar. Oiga lo que le va a decir. ¿Tú crees que el candidato que va a enfrentar a Lionel lo va a señalar Danilo Medina Claro. Okay. Y debo decir esto. Y Lionel va a decir la frase que dijo Danilo Medina. Me venció el Estado. Vamos a compartir con ustedes los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Me dice José Paulino que hay problemas eh, técnicos para nosotros compartir los principales titulares en el día de hoy. Entonces, mi, sí. mientras tanto, Sergio no se pone guapo no, ya no. porque estábamos nosotros hablando de esta situación que no podemos bajo ninguna circunstancia nosotros dejar de tocar. Y son los temas políticos, sobre todo Lo interesante que se está poniendo Sobre todo al interno del PLD Que se avecina Sergio sí, Romero, no que y Se avecina caso. Que si hubo problemas con la reelección Durante todo lo que va de año Y que gracias a Dios Eso comenzó ya a tranquilizarse Después de la, del discurso pasado lunes esa, esa es el más que se, se sintió un vacío ...en la prensa, como que... Hey, mire, decirle... ...del presidente... ...los Medina. últimos cuatro días, usted no ha visto la palabra constitución... ...en ningún periódico... ...en ningún periódico... ...hace los últimos Ahora, cinco días, no, revíselo... ...no, porque ya... No, ya, no, ya, ya ...la, ya la palabra razón. constitución... ...ahora bien, no señor, yo, ...yo te dejaba una pregunta ahorita, decía... ...¿crees tú que Danilo Medina Sánchez... ...al final se va a inclinar... ...por el último que salga a rodo político... ...¿crees tú que después... Que Domínguez Brito, Reinaldo Pared, no, no, Amarante Baré. Amar no, no, yo no estoy rescatando a nadie. A después de Reinaldo, uh -huh. Amarante Baré, Domínguez Brito, Radamés Segura, eh, ¿cuál es el otro? Ayúdame. Gonzalo Castillo. No, no. Eh... Eh, eh, porque eso todavía no es precandidato. Francisco Javier. Francisco Javier. Francisco Javier. Que, que está eh, amagando y no dando Después de estos cinco, que de hecho se juntaron la Ay, semana sí, pasada. sí. sí, sí. <coughs> Eh, para intercambiar ideas Uno que fue ¿Verdad? Y, o, o reiniciar con fuerza eh, De manera individual Cada uno con su proyecto político Después que estos cinco Han estado haciendo eh, Uno más que otro Ese trabajo El presidente de la república De buenas a primeras Que tiene sí, mira. Pues, Su derecho A elegir A decidir Se incline Si así lo hiciera Que fuese el que fuese precandidato Se metiera al grupo Gonzalo Castillo. Después de esos cinco, elegida a uno que no sea de esos cinco, ¿qué podría eso entonces provocar a lo, inter, a lo interno del PLD? No, no, no, no, el interno del en PLD. el grupo de Danilo Medina. Mira, en el grupo Porque de Danilo Medina, que es una mayoría, es un según definido por, es un, lo, por, sí, por el PLD. Es un, es una, un problemita okay. que tiene... Según definido por ellos, el grupo de Danilo Medina es la gran mayoría. La minoría, así mismo con su. Pero bueno, cuando así, tú decías, la minoría, tú, tú, tú, tú, tú sueñas como segregación racial, lo que apesta, pero así, lo de Leonel Fernández, así, como, así fue que lo vieron. Pero así como la mayoría, así tiene el mayor problema ahora, pero espérate, espérate. Esa espérate. Entonces, eh, eh, esa minoría como se definió y como se, me, se mencionó varias veces, minoría, minoría, cuando se habla así, es peyorativo, no es... De que, no, no, es no, no, no, no, no hablando de cantidad... No es que la tú magnificar ahora, No, no, no, no, es hablando de cantidad... Minoría, peyorativo... No vengan con ese Entonces, ¿qué pasa? Danilo dice, miércoles... Eh, a regañadiente, tuvo que tomar una decisión... Y me, eh, se vio en el país como una derrota... ¿Sí o no? El país vio... Le doblan el pulso a Danilo... Una derrota... Pam, pam... Danilo dice... Oye, pero si yo apoyo a un candidato a enfrentarme a otra derrota posible, como que no lo, voy a, no lo voy a soportar. Si él es el que decide quién va, va a buscar el candidato que seguro le va a ganar a Leonel. ¿Entendido? No, él no se va a arriesgar. No, no, el seguro... el no, no, no, seguro no, que... que le va a ganar a Leonel. No, pero no es que le va a ganar a Leonel. Sí, sí, sí, Por eso no. lo sabes tú, señor no sí. es que le va a ganar a Leonel, tú lo dijiste ahorita que va a decir Leonel después me ganó el sí, Estado. Sí, claro. Entonces no es que le va a ganar, es que, que, ya ganó. Es que a quien él ponga... Es el ganador. Es que se va a, Van a buscar todos los esfuerzos, el Estado sí, completo pero, en amor, beneficio sí, sí, de Leonel. que es que para él es más fácil vender a Marante, a Marante Baré y a Párez Pérez que vender a Navarro y a Domínguez Brito. No, señor. ¿Mm? No es igual No es igual tú ah, agarrar ah, a, ah, a Navarro ah, Y a Domingo ah, Brito ah, Y, ah, y enfrentarlo ah, con ah, Gonzalo ah, Castillo ah, pero conoce ah, el ah, país entero Ah, pero así se no porque tú Cuando la pared oye, oye Amarante Pero que te estoy diciendo, que él no va a elegir pero, Él no va a elegir, ah, por, más que, por eh, más que tenga el poder No va a elegir una gente sí, pero, que eh, tenga eh, una eh, gran tasa no, de rechazo No me elija lo peor no Por me eso elija, oh, No me ponga a Amarante Baré, <ríe> Ni a Reinaldo <ríe> Pared Pérez a... Ay, te quiere? la que no, no, tú quieres? Te... <risa> Toma la fase. Pon a Domínguez Brito y, y a Gonzalo y, a Navarro, y a, Navarro. a Navarro. Es que Gonzalo todavía no es. Es mañana, ahorita, en una hora. Todavía no sacan a Gonzalo de ahí. Miren, Ponme a Domínguez Brito Esos que a... están aspirando, ahora mismo, tienen el lomo en la mano. Si, es, si, hay, si, ese, si ese tipo se mete, no es bromado. Vamos a dejar, tratar a esa cosa. Porque déjame decirte que otra cosa. Que, Porque... que tampoco no es Gonzalo que se va a meter. Sí, es Danilo que lo va a meter. Es... Es lo o sea, que te... Eso de los mosquiles <risas> en la mano, tú dices no porque sea Gonzalo, no. ni porque va a decidir. No, no. Es que es el mismo es que, presidente. Es que si, si Gonzalo se, se mete al grupo, es Danilo Medina. La, usted va a ver la cara de Gonzalo, pero el traje de Danilo. Sí. Ve que, que no, nosotros no, no, entendemos, o sea, no, no entendemos. Ah, pero yo no sé, esa ¿sí? señal no me lo sé. Dan, señores, Danilo demostró que no olvida. Bueno, y le duele el, cuando el, le hacen algo El asunto es que el, En el 98 Leonel le hizo una, una jugadita uh, a él Y se la guardó hasta el ahora El asunto es que el candidato ¿Eh? el, el candidato que va a enfrentar a Leonel Fernández Es Danilo Medina sin ser él Exactamente Llegamos, a, al, final, llegamos al final de este contacto diario En el día de hoy la invitación para que no se pierda la retransmisión de 7.30 9 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. Agradecer como siempre al equipo técnico José Paulino, a Melvin, allí en el Master Mister Edad, y nuestro encargado de redes sociales José Eduardo. Así que mañana nos reencontraremos de nuevo en otro contacto diario cargado como siempre de muchas cosas interesantes como lo tenemos acostumbrado. ¡Feliz resto del día!